En los últimos días estuvieron circulando algunas imágenes en donde su autor o su autora hacía zoom, es decir, se iba acercando a determinadas zonas de la imagen y aparecían nuevas imágenes, muy nítidas. Hoy les voy a mostrar cómo se puede hacer eso en la escuela con nuestros y nuestras estudiantes. Acá tenemos una, una imagen de una ciudad, Si yo, fíjense que estoy trabajando con un programa que se llama Inkscape. Inkscape, que es un software de eh, dibujo vectorial. Ahora les voy a mostrar qué significa eso. Pero bueno, un mínimo ejemplo. Voy haciendo zoom en uno de los detalles. Y llego a una mosca que hay en una manzana, sobre una mesita, en la puerta. Bueno. en un cuadro que está en la ventana de un edificio. Muy bien. ¿Por qué puedo hacer esto con un gráfico vectorial y no con las imágenes que normalmente trabajamos? Cuando habitualmente utilizamos imágenes de graficadores comunes o fotos que saca nuestra cámara, se trata de imágenes compuestas por un mapa de puntos. ¿sí? Si yo estoy, yo acá estoy en otro programa que se llama GIMP, cuando hago zoom sobre la imagen, llega un momento en que lo que veo son puntos, porque esta imagen está compuesta de puntos. ¿sí? Cada uno de estos yo lo puedo cambiar de color para hacer un dibujo en detalle. ¿Sí? Estas son imágenes de mapas de punto. Entonces, cuando tomamos una foto con el celular o cuando hacemos un dibujo en Paint, por ejemplo, también estamos trabajando con una serie de puntos que vistos a lo lejos conforman una imagen bastante uniforme, pero al acercarnos podemos ver los puntitos. En cambio, cuando trabajamos con vectores, el software no va tomando un mapa de puntos, una secuencia de puntos, sino líneas que van desde un nodo hasta otro nodo. Vamos a ver en un archivo nuevo, de qué se trata esto de los vectores. Voy a hacer, por ejemplo, un dibujo con esta herramienta, que es dibujar líneas a mano alzada. Hago así, ¿no? Y es simplemente, aparecer, al parecer, una línea. Pero cuando me voy acercando y acercando, nunca llego a ver puntos, como ocurría con el software que les mostré antes. ¿Por qué? Porque esta línea... Voy a ir a esta herramienta que es editar nodos de trayecto o tiradores de control. Esta línea está compuesta por nodos y el trayecto que va desde uno hasta otro nodo se calcula con una fórmula matemática, por eso se llaman vectores. Entonces, por más que yo me acerque, el programa realiza nuevos cálculos y yo nunca llego a ver una secuencia de puntitos. ¿Sí? Entonces, estos vectores yo los puedo eliminar, puedo manejar la forma que tienen los trayectos. Elijo un grupo de, de, de nodos y los elimino. ¿sí? Muy bien, entonces, cuando hablamos de gráficos vectoriales, estamos hablando de imágenes realizadas, con líneas que van desde un nodo hasta otro nodo. Entonces se calculan con fórmulas matemáticas. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo hacer una imagen que se, puede, se acerca y se acerca y nunca deja de, de aparecer algo nuevo? Más o menos, porque en realidad vamos a ver que llegado un momento el programa ya no nos permite hacer más eh, zoom, no nos permite acercarnos más. Bueno, voy a tomar, por ejemplo, esta herramienta que es una... Herramienta para crear estrellas y polígonos. Voy a crear un polígono. Primero me voy a alejar con la Control y la ruedita del mouse hacia atrás. Bueno, ahí me dibujó, pero no se ve por el color. Vamos a hacer con el botón izquierdo acá. Elijo el color. Puedo utilizar la herramienta de selección para rotar lo que dibujé, o cuando hago clic, le puedo cambiar el tamaño. No nos preocupemos ahora por la hoja que aparece de fondo, porque después vamos a cambiar el tamaño del, de la imagen. Muy bien, perfecto. Hice un polígono. Si lo puedo agrandar, lo puedo achicar. Dentro de él puedo hacer otra cosa, por ejemplo, una espiral. Bueno, me quedó medio raro. Voy a ponerle un borde amarillo con el botón derecho sobre el color. Fijar trazo. Después lo voy a achicar. ¿Ven? Que voy, voy acercándome y no se ven los puntitos. Siempre sigue calculando. Ahora voy a poner dentro... Eh, un cuadrado, eh, perdón, un rectángulo y dentro voy a poner, por ejemplo, un cubo. A ver, si apretó, ahí está. Apretando mayúscula voy regulando las distintas dimensiones. Eh, voy a ir haciendo zoom con control y la ruedita del mouse y pongo adentro una estrellita. Bueno, y ahora cuando me alejo con control y la ruedita del mouse, veo que tengo una imagen que en principio este, tiene determinados detalles y cuando me voy acercando van apareciendo nuevos detalles. Muy bien. Ahora, si yo realmente quiero hacer un dibujo, voy a tener que manejar algunas cosas más. Por ejemplo, ¿Qué pasa si yo ahora quiero poner algo que esté detrás de las cosas que yo ya dibujé? Quiero poner un círculo, pero que quede detrás. Muy bien, hay una, unas herramientas que están acá en la barra de herramientas que son para manejar el orden de los objetos. ¿Sí? Este círculo que acabo de dibujar le voy a decir que vaya al fondo cada uno de los elementos, puedo decirles que bajen un nivel y entonces van a estar tapados por el otro objeto. De esa forma voy manejando el orden de los objetos. Voy a, para, para que quede más claro, voy a hacer que se vean, que se tapen parcialmente. A ver, voy a poner arriba de todo esta figura entonces cubre las demás ahora voy a poner arriba de todo el círculo cubre las demás etcétera por último una cosita más que les voy a mostrar antes de hacer este un dibujo más concreto es que si yo quiero por ejemplo como hice en el en, en la imagen que les mostré como ejemplo, que este pentágono se convierta en una casita, es decir, hacerle una puerta por ejemplo, tengo que a este pentágono convertir este trayecto, este objeto convertirlo a un trayecto ¿no? y después a través de los nodos yo puedo modificar su forma. De esta manera voy dándole formita por ejemplo del típico, la típica casa con techo a dos aguas. Y si quiero hacerle un agujero, un agujero, una puerta, por ejemplo, puedo así con doble clic agregarle nodos y después modificarlos. Entonces, yo ahora tengo. Una figura que tiene una puerta dentro de la cual yo puedo mostrar objetos. Vamos a volver a los objetos que teníamos antes. Tengo el círculo, la casa, pero están tapando al cubo y la espiral. Entonces voy a poner el círculo en el fondo y ahí está. Ahí se visibilizaron los demás objetos. Igualmente falta, ahí está, la estrellita. Bueno, ¿qué pasa si queremos hacer un dibujo que tenga objetos más elaborados o si queremos aprovechar un banco de imágenes en lugar de hacer todos los dibujos eh, a mano, nosotros mismos, digamos. Bueno, hay un sitio, hay varios sitios, pero hay uno en particular que se llama Public Domain Vectors. Son domi eh, vectores que están en dominio público, es decir, que los podemos utilizar para nuestras imágenes. Y entonces yo puedo eh, buscar, por ejemplo, un árbol Bueno, me encontró un árbol de Navidad. Ah, sí. A ver si pongo en inglés. Sí. Ahí está. Vamos a hacer un, un, un dibujo que empiece con un árbol, ¿no? Entonces, elijo un arbolito que me guste. Puede ser este. Por las dudas, compruebo que diga acá su licencia es de dominio público. Sí, bueno, me lo descargo. Acá me va a dar la opción de abrirlo en un navegador, abrirlo con Inkscape o guardar el archivo. Le voy a decir que directamente me lo abra con el programa de gráficos vectoriales, con Inkscape. Acá me dice que, bueno, hay un tema con el formato, ok, perfecto. Muy bien, acá tengo el árbol que tomé de Public Domain Vectors. Este árbol ¿ven? es un funciona ahora como un bloque porque tiene un montón de objetos que están agrupados. Si yo quisiera modificarlo, los tengo que desagrupar. Objeto, desagrupar, y entonces ahora puedo modificar un poco algunos detalles. Puedo seguir desagrupando, seguramente puedo separar los elementos de a uno pero no es lo que quiero en este momento, lo que voy a hacer ahora es agregarle a este árbol, por ejemplo, un pajarito. Entonces volvemos al buscador de vectores en dominio público y le voy a decir bird, a ver, bueno, se puede buscar en castellano y en inglés porque la verdad es que encuentra bastante también en castellano. Bueno, le voy a poner a ese árbol, a ver, el pajarito este que está enojado. Acá dice licencia dominio público, perfecto, lo descargo. Me vuelve a ofrecer lo mismo, lo abro en Escape. Ok. Si quiero acá lo puedo modificar. Puedo sacarle la sombra. Puedo desagruparlo. Fíjense que al lado de donde dice desagrupar dice mayúscula control g, o sea que esa es la forma en la que yo normalmente lo hago, ¿no? Mayúscula control G, desagrupo. Y ahí puedo ir editando, si quisiera, algunas de las partes de la imagen. Voy a volver a agrupar, control G, control C, y me lo llevo a donde tengo el arbolito. Voy a achicarlo. ¿Qué pasa cuando lo achico? Se me deforma. Entonces, para que no se deforme, voy a pulsar la tecla control. Y al achicarlo pulsando la tecla control, se mantienen las proporciones originales. Vamos a poner el pajarito enojado acá. Ahí. Muy bien, pero yo quiero que este pajarito esté atrás de las hojas. A ver, ¿qué pasa? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a buscar, por ejemplo... Un gusano. Ahí está, vamos a buscar... No, ese gusano no es de dominio público. Y se clic en uno que es de publicidad. Entonces prefiero elegir otro para no tener que estar viendo el tema de las licencias. Bueno, me apareció este. Mucho más sencillito, pero está bien. Acá dice que es de dominio público. Lo descargo. Lo abro con Inkscape. Ok. ¿Ven? Este no vino todo agrupado, entonces sí es importante. C, control G, agruparlo antes de imagen. Control C, y voy... La imagen, claro, me quedó enorme, pero lo voy a Modificar su tamaño A ver, lo voy a poner acá para que quede Como si el cajita estuviera mirando al, al gusano Muy bien, y ahora A este gusanito Que le podía agregar A ver, vamos a agregarle A ver, eh, voy a elegir esta Mosquita Dice, dominio público, perfecto, download Bueno, no está agrupada, entonces tengo que seleccionar todo. control C para agruparla, control-C para copiarla y la sigo a nuestro árbolito. Ahí está. Bueno, muy lindo. Pero a la vez podemos poner algo por fuera de esta imagen, es decir, hacer zoom para el otro lado, alejarnos, ¿no? Entonces, bien podríamos repetir el árbol. Ah, no lo tenemos agrupado. Bueno, podemos hacer así, control C, control B. Repetir el árbol y hacerle algunos cambios, por ejemplo, a este le puedo sacar... el gusanito y la mosca, sacarle algunas hojas como para que sea diferente, lo voy a agrupar, mm, me quedo afuera algo, deshacer, agrupar y lo hago más chiquitito, ¿no? Control-C, Control-V, ahí está, entonces puedo seguir haciendo esto, acá en lo que se complica cuando uno va teniendo muchos objetos es en la cantidad de memoria RAM que utiliza de la computadora, es decir que si yo me entusiasmo y pongo muchos árboles puede ser que se cuelgue la computadora. Por eso no sigo, porque las hojitas son cada una un objeto, son cálculos matemáticos que tiene que ir haciendo la computadora. Eh, bueno, y le voy a poner un suelo verde. A ver... Y un cielo estoy buscando un celestito a ver ese bueno muy bien en donde si vamos agrandando llegamos a un pajarito que está mirando un gusano que está mirando un